Por eso bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche, bendecida tu vida, desde que abre los ojitos, porque sé que creo en el Señor y le digo, Señora, aquí estoy, creo en ti, creo que tú me has dicho que no tenga miedo porque tú estás conmigo, aquí estoy, me has dicho que no tenga miedo porque vas a iluminarme y me has venido a iluminar el camino y que tú estás conmigo a las 24 horas del día, vamos, Señor, fuera los miedos. Eso, ese espíritu ¿ah? el que veíamos un poquito ayer Y veamos hoy día Veamos hoy día quién nos va iluminando más El Señor en este sentido de la alegría De la resurrección En el vivir siempre alegre Veíamos el otro día Que lo, ¿ah? La gente me sumraba, los huesitos Por ahí, chao Veamos hoy día en el Salmo 4 Que nos dice, ah La alabanza de los Salmos 4 7 Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, pues tú, señor, me das más alegría que si tuviera trigo y vino en abundancia. Me acuesto tranquilo y enseguida me duermo, porque solo tú, señor, me haces descansar en paz. Palabra del señor, palabra de Dios del Antiguo Testamento, calcula más cinco, diez mil años atrás. Tú me das más alegría que si eras vino y comida, la gente dice, hoy oh, yo soy feliz con un vasito de vino, yo soy feliz con una frutita, yo soy feliz. Pero el Señor me da más alegría que eso. Y como me la da y estoy con Él, ¿qué dice? Me acuesto, tranquilo, y enseguida me duermo y no me empiezo a dar vuelta y vuelta. Porque solo tú, Señor, me haces descansar en paz. No el poder, no el tener hoy oh, yo al, antes de acostarme, hoy oh, hice este negocio, compré tal cosa, hoy oh, tengo en el banco esto, hoy oh, mira el nuevo auto, hoy oh, y, y empiezas a darte vueltas como lo oh, no voy a pagar, y que hoy oh, mira tengo más que el otro, y soberbio, soberbio, y a lo mejor solo lo que dice el Señor, te tengo a ti Señor, y tú me das más de lo que yo necesito, porque yo creo que tú me has dicho. Preocúpate de mí, de mis cosas Y yo me voy a preocupar de las tuyas Pero de verdad Ah, no que, sí señor Pero manéjalo así, sí señor no. Tanta gente que dice Gracias a Dios Tienen un muy muy buen pasar Ayudan mucho, y ellos dicen Yo tengo mucho Y el Señor me ha permitido tenerlo Y yo por eso ayudo a los que a lo mejor Les cuesta más Que han tenido menos oportunidad en la vida que yo Y vamos a compartirlo y dice, hay más alegría en el dar que en el recibir. Nos cuesta, claro, porque a mí me gusta puro que reciba, reciba, reciba. Pero empieza a dar, hermano. Si ya estás dando, tú puedes dar testimonio de que es efectivamente. A lo mejor un vasito de agua puedes darle a alguien que llegue a tu casa con amor y se va a sentir feliz. A lo mejor un abrazo, a lo mejor una sonrisa. No solo dinero, hermano querido, sino que también tú entrega a los demás. Así que digámosle, Señor, ayúdame a ser servidor, ayúdame, Señor, a dar más que a recibir. Dame esa que necesito para ver esa diferencia y ser agradecido con todo lo que tú me has regalado.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 sé que yo me quedé, a mirar el surco de sus manos, a besar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 Sálvame, Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Sé que yo me quedé, a mirar el surco de sus manos, a besar Jesús de Nazaret. Sal